Federica Pais sobre la detención de su hijo, pido disculpas si en algún momento faltó el respeto. La conductora se refirió a la grave acusación que enfrenta Dante Casermeiro y se mostró muy angustiada. Además, pidió que no lo relacionen con los motochorros. Escucha su relato, en la nota. El hijo de Federica Pais, Dante Casermeiro, fue detenido el pasado lunes por haber cometido tres robos en Vicente López junto a su amigo Octavio Laje, hijo de un diplomático. Luego de que trascienda la noticia, la conductora decidió no realizar declaraciones al respecto. Sin embargo, este martes rompió el silencio en su ciclo radial. Espero que tengan paciencia, es muy difícil todo lo que está pasando. Es difícil por todo lo que pasó después de un hecho absolutamente confuso y de un hecho que difiere mucho de lo que ha aparecido en los medios. No en todos, pero sobre todo usando mi nombre, las imágenes de mi hijo, expresó en Te quiero por AM750. Además, sostuvo. Estoy muy impactada viendo el odio. Ayer me quedé callada porque cuando empecé a ver todo lo que empezó a pasar y difería tanto con lo que la misma policía y un declarante habían dicho dije tiene que haber pasado otra cosa y no saberlo. Y como respeto mucho la verdad y la honestidad, me quedé callada hasta saber qué había pasado realmente, porque dije acá tiene que haber algo que yo no sé. Pero francamente es absolutamente diferente a lo que se está diciendo. Entonces pido simplemente prudencia, continuó angustiada. Es absolutamente diferente a lo que se está diciendo. Entonces pido simplemente prudencia. Sobre el compañero de Dante dijo, aparentemente, hay una persona con desórdenes psiquiátricos, entonces tenemos la tormenta perfecta armada para que se hagan una panzada. En este momento estoy tratando de ordenar esto. Pido disculpas si mi hijo en algún momento faltó el respeto. En su relato, Federica continuó defendiendo a su hijo de la grave acusación. Sí. Vi imágenes de él no tomando conciencia de lo que estaba pasando afuera porque, es cierto que. Su relato es otro y yo creo que no termina de entender la gravedad que se desató a partir de que sea mi hijo y de ser utilizado un hecho que verá la justicia lo que sucedió de un pibe que no tenía antecedentes. Al que lo habían cagado a trompadas hace cuatro días y que decidió, bajo mi absoluto desacuerdo?. Tener en la mochila una pistola de balines porque decía que si le pasaba de vuelta los iba a asustar. Los que me conocen saben que intenté por todas las maneras de convencerlo para que no lo hiciera. Vi imágenes de él no tomando conciencia de lo que estaba pasando afuera porque su relato es otro y yo creo que no termina de entender la gravedad que se desató. Luego manifestó, cuando me entero finalmente de las declaraciones y de lo que realmente decían que pasó, no tenía nada que ver con la barbaridad que armaron muchos medios. No quiero decir todos, porque hay gente que se ocupó de llamarme y hablar conmigo y les quiero agradecer a todos los que honestamente trataron de entender qué estaba pasando. Pero hubo una hazaña y una carnicería que ahora entiendo en carne propia cuando se habla del odio y no termino de entenderlo porque no creo en el odio. Lo que realmente decían que pasó, no tenía nada que ver con la barbaridad que armaron muchos medios. Quiero pedirles a los medios, por favor, que sean más prudentes. Pido que no se titule Motochorros si y se ilustre con gente robando, cuando en realidad hay otro relato. Yo no quiero decir mucho para no hacer nada que no corresponda. Están diciendo cualquier cosa, apuntó. Por último habló de su rol de madre y de la educación que le brindó a su primogénito, Todos los que somos padres sabemos los valores que les inculcamos a nuestros hijos y sabemos que a veces se mandan macanas y hasta nos da vergüenza y pedimos perdón en nombre de él. Y era lo que iba a hacer porque es lo que corresponde, porque soy una mujer de bien y porque a mis hijos los eduqué con valores. Pido que no se titule motochorros y se ilustre con gente robando, cuando en realidad hay otro relato. Federica Pais sobre la detención de su hijo, pido disculpas si en algún momento faltó el respeto.